Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo, soy de la preparatoria número 6 y te invito a que participes en el rally de la Metabase.